súper práctico, ya era hora de que se hiciera porque es lo más fácil además permiten votar desde el día 4 ayer hasta el día 19 yo el día fin de semana 19-20 no estoy en Madrid, entonces me viene fenomenal y trabajo todo la semana así que poder votar en sábado es fantástico, estoy feliz, estoy encantada y además es votar algo con sentido, ¿no? porque porque, sí, me da confianza porque es decir, ya sé a quién estoy votando, o sea, la gente que verdaderamente maneja, maneja pica, en, el, en lo, que, lo que decide nuestra vida y la verdad es que sí. Y en realidad, como luego todos tienen sus pros y sus contras, pues a mí me da igual cuál fuera y, y como necesitaba un, un portátil, pues he votado a Botín porque en el Santander te regalan un portátil. El Bankia te regalaban un palma pero yo no he votado por eso. Yo, eh, a mí me parece que el voto es una cosa seria, yo voto en conciencia. A mí me parece que la gente que sabe lo que se hace son los del Bankia. Oye, pues porque ha sido una caja de ahorros, porque ha gestionado muchas pensiones, porque siempre... Mira, a mi abuela le ha dado siempre una pensión, se la ha gestionado, le han atendido muy bien. A mí me parece que quien puede estar ahí... Ahora hay muchos parados y gente que tampoco tiene tantos estudios, todo el mundo, y... Yo le botín y eso, de un poco elitista, lo del banco, bueno, que no te digo que no fuera a ser buen gestor, ¿eh? pero Bankia y Rato, ¿no? Una persona que a mí me da confianza. Me parece que esto es de sentido común, sobre todo de verdad, porque siendo extranjeros para votar en este país, hasta el año pasado, es que el lío de los consulados y que no tienes derecho hasta que no tienes cierto año de residencia, con esto, claro, los extranjeros podemos votar que depende es un tema de cuentas bancarias, del dinero que tengamos, de la solvencia. En esta medida somos todos ciudadanos, entonces a mí me parece muy bien. Y por supuesto yo voto Santander porque Santander representa España y me siento mucho más integrada pudiendo ofrecer mi opción y, y votando esta gente. ¿Has votado, perdón? Sí. Eh, la verdad que es increíble porque... A mí lo que más me gusta es que puedo votar a los bancos extranjeros porque al final nos creemos que el control lo tiene el BVA, el Santander pero yo puedo votar a la Citigroup, puedo votar a Goldman Sachs, eso es fantástico y lo único es que hay bueno, no sé, yo veo que a ver si se puede promover también la banca online porque parece que no hemos llegado al siglo XXI, o sea, aquí estamos aquí haciendo cola que esto es ya tercermundista, pero bueno, muy bien, una experiencia yo he decidido votar a BBVA porque bueno, nos acabamos de comprar una casa, nos han facilitado lo de la hipoteca claro, y al claro, fin claro. y al cabo, bueno, si mañana no podemos pagar, se lo quedan y además tendríamos que pagarles la casa que ya no tendríamos pero nos han dado una vajilla y bueno, o aunque sea, no tengamos casa, pues ¿Tenemos vajilla? Sí, y estoy muy muy contenta porque es muy práctico ¿eh? ¿verdad? Claro. Vale. Pues vota el BBVA, claro. cariño, no, no, no, hazme caso. ¿Tú crees que claro. no vas a de la bello de la sacado? Yo creo que es mejor opción, por lo menos tendríamos dos vajillas y no bueno. solo una por el bueno por sí. botín que mira cómo vengo el del yo. bbv mira cómo venga el es del bbv sí señor